¿Ni siquiera has terminado tu trabajo de ciencias, Milo? ¡Milo, es de 12 páginas! Yo ya lo terminé, Tardé tanto que ni siquiera tuve oportunidad de estrenar mis nuevos zapatos tenis. ¡Ah! ¡Steve! Uh, no, soy Milo. Milo, tengo que irme. Sí, videojuegos mañana después de la escuela. Pepi, tienes que renovar el permiso de Steve mañana después de la escuela, no más postergaciones. ¡Steve acaba de mutilar! Peperán. Steve es tu gato y eso lo hace tu responsabilidad. No lo puedes tener vagando por ahí con su permiso expirado como un vagabundo. Ah, y por favor, dale Steve su cena antes de que muera de hambre. A veces desearía no haber tenido un gato. Podría haber pasado toda la tarde en los videojuegos, pero no. Pasé tres horas renovando tu permiso, amigo. Cualquier otro gato vendría corriendo a agradecérmelo. Pero Steve no. Aparentemente tiene algo mejor que hacer. Pepi, creí que le temías a las alturas. <risa> <risa> ¡Steve! ¡No puedes entrar! ¡Está ocupado! <risa> Lo siento, señor, no pude. La supermodelo Mindy está aquí, con una pequeña lista de demandas, ¿de acuerdo? Cosas que pedirle a Larry. ¡Ay, ¡Qué ingeniosa! ¡Ese eres tú! De acuerdo, número uno, más dinero. Dos, flacas, frescas. ¡Ay, perdón! ¡Flores en mi camerino! Cuatro. Mindy, amor, me encantaría ayudar, pero créeme, no está en el presupuesto. Antes de engañarme con palabras elegantes, escucha, si yo no fuera la figura de tu juego de lotería, nadie vería tu tonto noticiero. O me duplicas el salario, o me voy en un tris de aquí. ¡Ah! ¡Lo lamentarás! ¡Mis admiradores no estarán contentos! ¡Nunca encontrarás quien me reemplace! ¡Ah! Busca un reemplazo. Hecho. ¡No, no! ¡Los perros tienen sindicato! ¡Necesitamos una estrella! ¡Alguien que revolucione el negocio de la lotería por poco dinero! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Eso! ¿Un gato? ¡No cualquier gato! ¡El gato de la lotería! ¿Steve? Sigo imaginando a una niña vagando por las calles buscando a su mascota. ¿Podemos quedarnos...? ¿Con él? ¡Claro que sí! ¿Qué clase de dueño dejaría que su gato vagara por ahí con el permiso expirado como si fuera un vagabundo? ¡Bienvenido a tu hogar! ¿Tendrá lombrices? Pasó su examen médico. ¡Entonces bienvenido! ¿Eso es personalizado o qué? ¡La gente va a adorar esta bola de pelos! ¡El nuevo rostro de la lotería triloca será... ¡Steve el gato! Hola y bienvenido a Buscadores de Gatos. Si conoce el nombre del gato que quiere encontrar, presione 1 para una lista de gatos perdidos en su zona marque 2. Oh, ¡Mamá, hola! Ah, ¿No viste a Steve cuando venías hacia acá, verdad? Porque renové su permiso, pero aún no he podido. Pepi no encuentra a Steve. ¡Eso no es cierto! Es que... Sí, conozco muy bien a Steve. Hay algo que siempre lo hace venir corriendo. ¡Revoltijo delicioso en partes para fiesta, gatito! ¡Claro! Oh, Steve! ¿Dónde podrá estar? ¿Qué quieres cenar? <risa> Tal vez tu libertad, ¿no? Lástima que tu holgazán dueño no renovó tu permiso de gato a tiempo. Porque entonces tendrías las dos cosas. <risa> ¡Pobre gatito! Oye, Pepi. ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Cuidado! ¡Pobre gatito! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo! ¡Es genial! ¡Ay, me equivoqué! Creo que sí puedo ser reemplazada. ¡Oh, gato loto! Esto acaba de llegar. Una planta nuclear ha hecho explosión liberando radiación mortal. ¡Te adoro, gato loto! No tanto, solo he estado fuera unas horas. Ve a beber algo tibio y vuelve a dormirte. ¿Y si Steve no vuelve? Ten paciencia, si mamá y Moose no se preocupan, tú tampoco. ¿Steve? Nunca volverá. Oh, Pepe, todo saldrá bien, él nunca se marcharía. Desde que tenemos a Steve para ayudarte con tu problema de celos cuando Moose nació, tú y ese gato han sido inseparables. Sí. No es como si hubieras dicho que no deseabas tener un gato. ¡Eso es! ¡Vamos a salir y vamos a encontrarlo! ¡No puedo pensar en ese pobre gatito enfrentando la noche fría solo y sin amor! ¡Lotería! ¡Escucha! ¡El Canal 96 eligió un ganador con el gato Loto! No. La información preliminar es que venció a los siete programas de noticias y a buenas noches, Gordy. ¡No! ¡No! ¡Eres una mina de oro, Steve! ¡Nunca dejaré que salgas de mi pista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh. Quiero agradecer a todos por participar... ...en la operación Vuelve a Casa con Mamá. Estos son los hechos. Steve el Gato ha estado perdido 17 horas con 9 minutos. He desarrollado un plan detallado que nos permitirá cubrir la mayor cantidad de territorio en el menor tiempo posible. Escuchen, todo se reduce a esto. Si tengo que revisar cada callejón, cada árbol, cada buzón de Hazelnut, lo haré. Hallaré a mi querido gato, lo prometo. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo? Oh, ¡Ay! ¿Debe ser tan violenta, Nikki? Ayúdanos a buscar a Steve el Gato. ¿Línea Gato tiene alguna información del paradero de Steve el Gato? No, pero... ¡Ay, Milo. Estás más cerca. Los ojos están abiertos y los corazones se unen mientras la comunidad ayuda a una niña a encontrar a su gato perdido. Buena suerte, todos estamos contigo. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, el gato loto. después de estos mensajes. ¿Qué es lo que dicen en la calle? ¿Alguna llamada? Ah, sí, llamaron del Banco Internuez. Si tu mamá no paga $31.50 para el viernes, van a cancelar su tarjeta. Lo siento, Peperán. Nadie ha encontrado a Steve el Gato. Pepi, has hecho lo posible. ¿Por qué no van a los videojuegos y te olvidas un poco de esto? Miau, miau, videojuegos. Miau, miau, Pepi. Miau. Olvidarme de que Steve el Gato está fuera solo. Es mi gato y eso lo hace mi responsabilidad. No puedo ir a los videojuegos, no puedo ir a ninguna parte hasta que Steve vuelva a mis brazos. No puedo creer que te haya sido después de toda la diversión que tuvimos. ¡Auch! <risa> <Susurra> <Susurra> Eres el mejor gato del mundo Y si vuelves a casa te prometo que jamás te llevaré a vacunar otra vez Ay, ¿en dónde estás, Steve? Porque tú podrás ganar, suerte te dará. Él te hará feliz con su pata gris. Lo que sueñas tú tendrás, y tu granja salvada miau. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien que reemplace a Steve el gato? ¡Esa abundante bola de pelos! ¡Adiós, Steve! ¡Disfruta tu nueva vida en donde quiera que estés! ¡Ah! ¡Steve, te extrañé tanto! ¡Oh, Pepi, ¡Lo encontraste! Estuvo en el jardín todo el tiempo. Ya no está con nosotros y ahora prepárense para Leff Loto. No le cambies al canal, la policía la Colizín.